En este video vamos a hablar sobre los conceptos básicos del marketing. El marketing es una disciplina clave en el mundo de los negocios, ya que permite a las empresas entender las necesidades y deseos de sus clientes y así crear productos y servicios que satisfagan esas necesidades. En este video vamos a hablar sobre los conceptos claves que debes conocer para entender cómo funciona el marketing. Primero segmentación de mercado uno de los primeros conceptos que debes conocer en marketing es la segmentación de mercado la segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos más pequeños y homogéneos de consumidores que tienen necesidades y deseos similares esto permite a las empresas diseñar productos y servicios específicos para cada segmento de mercado y así satisfacer las necesidades de sus clientes posicionamiento el segundo concepto clave es el posicionamiento el posicionamiento se refiere a cómo una empresa se posiciona en la mente de sus clientes es decir cómo los clientes perciben la empresa y sus productos o servicios en comparación con la competencia el posicionamiento es importante porque los clientes suelen elegir los productos y servicios que mejor se ajustan a sus necesidades y deseos. Y el posicionamiento ayuda a las empresas a comunicar de manera efectiva su propuesta de valor única. El marketing mix. El tercer concepto clave es el marketing mix. El Marketing Mix se refiere a las herramientas que las empresas utilizan para llevar a cabo sus estrategias de marketing. Estas herramientas son conocidas como las 4P, Producto, Precio, Plaza y Promoción. El Producto se refiere al diseño, características y beneficios de productos o servicio. El Precio se refiere al precio que los clientes estarían dispuestos a pagar por el producto o servicio. La plaza se refiere a cómo se hace llegar el producto o servicio a los clientes y la promoción se refiere a las estrategias del marketing utilizadas para atraer y persuadir a los clientes. Investigación de mercado. El cuarto concepto clave es la investigación de mercado. La investigación de mercado es el proceso de recopilar y analizar información sobre el mercado y los clientes. La investigación de mercado es importante porque ayuda a las empresas a entender las necesidades y deseos de sus clientes y así crear productos y servicios que satisfagan esas necesidades. También ayuda a las empresas a identificar oportunidades de mercado y tomar decisiones informadas sobre su estrategia de marketing. En conclusión. Estos son algunos de los conceptos básicos que deberías conocer en marketing. El marketing es una disciplina compleja y en constante evolución. Pero estos conceptos te darán una base sólida para entender cómo funcionan las estrategias de marketing y cómo las empresas pueden realizar el marketing para satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes, marca, producto o servicio.